Hacía historietas, hacía chistes para la prensa y hacía dibujo animado. Esas tres cosas eran... Eh, o sea, me compensaban una con otra. Cuando, una, cuando hice el largometraje, hice dos historietas. O las películas de film minuto. O sea, yo, yo descansaba del de dibujo animado haciendo historietas. Descansaba la de historieta haciendo chistes para, para la prensa. Yo, eso es lo que yo sé hacer. <ríe> no haría otra cosa.